Mi nombre es Francisco Javier Cáceres Serrano Nacido en Barcelona y criado en Brasil, en San Paulo Muy bien. ¿Y cuánto, hace, cuánto tiempo hace que estás vinculado a la Fundación Arrel? Cinco años Cuando yo llegué del Brasil, me... la Iberia perdió mi... mis maletas y al poco me robaron la mochila Entonces yo perdí el contacto que yo no pude hacer nada contra Iberia y al mismo tiempo perdí la ayuda de los retornados. ¿no? Mm. Y ahí me mandaron a Caritas. Caritas, como cuida de familia, me mandó a Arvers. ¿Por qué decidiste participar en Homeless Funds? Bueno, primero porque, como he dicho, ¿no? Arvers me ayudó. Entonces ahora yo colaboro con redes y como yo soy un artista plástico, gráfico, eh, no me costó nada. ¿no? Y, ¿Qué es lo que hace exactamente? Cuéntanos un poco. Yo pinto, yo soy formado en artes plásticas, ¿no? uh -huh. yo pinto, yo hago, últimamente estoy haciendo collages ¿no? uh -huh. y hago... ¿cuál? Hecho de todo en arte, ¿no? Escultura, todo. ¿Y estás haciendo algún otro, alguna otra colaboración aquí con las redes, aparte de Homeless Fonds? No, a veces hago para, para la revista o he dado algunas entrevistas. ¿Sí? Yo veo que el, el proyecto es interesante, ¿no? ¿Sí? Eh, mismo porque si se consigue el objetivo, ¿Sí? eh, se puede sacar más gente de la calle, ¿no? sí. que es la función de la fundación. ¿no? Exacto. Sí, sí. Y tiene, eh, conoce actualmente gente que esté eh, en la calle porque usted ahora mismo está en un piso sí. en Granollers, ¿no? Sí. Es decir, usted ya no está en la calle. No, ya hace mucho tiempo que no estoy en la calle. Sí. Eh, y conoce gente que todavía esté en la calle en una situación eh, que sepa que ahora mismo necesitan... Eh... Sí, un montón, como un, un montón de gente que está en la calle. Y un montón de gente que necesita salir de esa situación. ¿Cómo llegan hasta aquí, hasta la Fundación? ¿Qué es lo que hace la Fundación por, por vosotros? Hay un grupo que va recorriendo las calles y va... saliendo, uh, haciendo con las personas. Vengan aquí, ¿no? las personas empiezan a, a, a participar a reunirse aquí, se duchan aquí, y todo, hasta que les sale un, un piso compartido o alguna cosa así. El proyecto en el que estamos trabajando ahora, que se llama Les Homeless Barcelona, uh -huh. lo que hacemos es retar a diferentes empresas a que compren eh, la tipografía, elijan una tipografía de homeless fonds, y el objetivo es recaudar eh, 22.500 euros, ¿eh, ¿verdad? Eh, que es para, o sea, el objetivo es conseguir ese dinero para amueblar y remodelar 10 pisos para gente que eh, necesite, eh, pues eso, pues necesite sí. un techo, ¿no? Eh, si usted tuviera que retar a tres empresas, ¿sabría decirme qué tres empresas retaría para que compraran su tipografía? No lo sé, yo. Y eh, ya dicho, eso es un área que no. La mía es hacerlo, no es venderla. Vende Buena yo. respuesta. Me ha gustado esa respuesta. Vale, ya me, nos intentaremos encargar nosotros de venderla. A ver si lo conseguimos. No, yo para vender eso un desastre. No, está bien. Usted con la tipografía ya ha hecho mucho. Pues nada, muchas gracias por, eh, por la entrevista y encantada de conocerle. Igual. Vale.